como formación sé que es una estadística súper importante a nivel nacional, nos sirve un poco como de la caracterización de la población. Bueno, asistí a mis capacitaciones correspondientes y recién salí de censar mi primera casa y fue una muy buena experiencia. Me tocó gente muy amable que está dispuesta a responder las preguntas, que hay algunas que igual son bien íntimas. Bueno, primeramente por una motivación personal, porque esto no es algo que se dé a diario y por mi carrera, porque yo estudié ingeniería estadística y es una oportunidad y como, un est como estadístico eh, corresponde tomar esta oportunidad. Y aparte que para el país es muy importante hacerlo y hacerlo bien. Yo creo que es una, es una labor bastante importante. Nosotros estamos desplegados en las calles desde temprano. Creo que es fundamental que como funcionarios públicos estemos eh, en este proceso tan relevante para el país. Yo lo veo como algo positivo. ...y que eh, nos marca eh, fundamentalmente a nosotros como país... ...y como universidad pública que somos... ...así que por mi parte al menos estoy feliz... ...y creo que yo creo que eh, la comunidad igual... Eh, ...debe sentirse que está realizando una labor... ...que es relevante y trascendental para los próximos años... ...un proceso estadístico es difícil de, de, de verlo a nivel glo, eh, global... porque ...se está trabajando con muchas personas, mucha gente... ...muchos lugares distintos... ...y todo esto está siendo procesado solamente en Santiago... ...entonces hay errores mínimos... ...errores no sé, de mapa o casas que quizás no existen... ...pero eh, para mí eso es, eso es totalmente normal... ...como un proceso estadístico es totalmente normal. Bueno, como un empleado público es nuestra responsabilidad... ...y además es eh, eh, aportar un granito de nuestras personas... ...para construir a este país... ...y obtener datos reales de lo, de lo que somos... ...y de los que estamos en estos momentos viviendo en, en Chile. Bueno, eh, a nosotros a nivel institucional eh, es un, una responsabilidad... Eh, ...dentro del, del trabajo que realizamos por supuesto es importante... ...estar colaborando en este censo... Eh, ...sin duda es un acto cívico al cual eh, estamos todos llamados... ...y por lo mismo estamos aquí participando con lluvia y con un poco de frío en Chillán, pero en realidad las ganas están para eh, aportar en esta información que es tan importante para el país. La Universidad de Guido siempre ha, ha tenido un rol importante, escrito y no escrito, formal e informal, un rol importante en el desarrollo de su territorio, en Ñuble, en Concepción y en el país también, eh, a través de la formación de estudiantes, pero también a través de nuestra participación como, como comunidad universitaria en el medio donde estamos. Entonces creo muy relevante que, que nosotros como funcionarios de la universidad estemos participando activamente en la labor de poder eh, hacer que este censo eh, tenga la mejor, el mejor desarrollo posible. Bueno, en realidad parece interesante porque nosotros trabajamos, de hecho en el departamento de planificación con muchos datos de los censos, entonces es interesante conocer de primera mano la metodología y lo que significa enfrentarse con, digamos, en terreno con, con la realidad, lo cómo la gente está viviendo. O sea, y, y creo que es importante ese conocimiento de primera fuente en realidad. Me parece que es súper porque en realidad es un proceso que, como todos chilenos, debemos asumir todas las responsabilidades, sean rectores, profesores, directores de departamentos y en realidad me parece bien que todos participemos y todos salgamos a la calle a censar y que algo, como les dije anteriormente, es bien importante para nosotros. En forma notable los estudiantes se inscribieron, muchísimos estudiantes voluntariamente. Desarrollamos todo un sistema de validación de ese tiempo, de ese conocimiento y de ese esfuerzo a través de una formación integral, de un ramo de formación integral para los estudiantes. Muchísimos jóvenes, muchísimos jóvenes comprometidos con el país, para aprender, para formarse y para poder colaborar en esta importante tarea como ya hemos comentado. Sí, es algo importante porque igual a veces como que uno ve a los profesores como algo más superior, entre comillas, como nuestro estilo de ver, así. Pero el que participen con nosotros es como un ámbito más familiar, como que uno los puede ver como pares igual. Entonces igual es importante que, que siendo la universidad de Bio Bio, una universidad pública. Es importante que todos hayan, hayan participado, pues, porque así se va viendo todo. Pues, sí. Para eso sirve el censo, para ver cómo está el país, en qué condiciones y todo eso. Parece bien, porque en realidad la universidad la formamos todos los estamentos. Creo que es importante la participación de todos los grupos que componen la universidad y que hacen la universidad al Bueno, Bueno, eh, el primer censo que yo participo y ha sido muy buena, bonita experiencia. Yo creo que todos tenemos que colaborar. Este es un esfuerzo para todo el país, para todos nosotros. Necesitamos saber cuántos somos. A partir de un buen censo eh, viene todo el proceso de diseño de políticas públicas en donde se establecen todos los beneficios que pueden tener las personas. Pero no solo eso, también para la investigación científica, para desarrollar eh, análisis sobre población, cómo nos distribuimos a lo largo del país, a qué etnias pertenecemos, en qué trabajamos, cuántos hijos tenemos, en qué comunas estamos viviendo. Entonces es esencial tener un buen censo para desarrollar todas las políticas públicas y todas las prestaciones que el país nos da a todas y todos los, los chilenos. Así que para mí un honor poder colaborar con nuestro país y quiero decirles que una de las instituciones que se ha puesto completamente detrás de esta importante iniciativa de país, que es una tarea de Estado, ha sido la Universidad del Viudío. Todos nosotros hemos estado disponibles, gran cantidad de estudiantes, así que feliz también por cumplir nuestro rol como miembros de una importante institución de todos los chilenos.